Ya, vamos a saludar a la gente que eh, tan amablemente nos saluda. Por ejemplo, Sauce Babilonia, ¿cómo estás? Dice, ¡Uh! Sí, los que no escuchaba coca había al aire como desde el 2011, 2012. Oye, oh. ha pasado demasiado agua bajo el puente, Sauce. Espérate, él es un gran youtuber. ¿Sí? Sí, tiene muchos eh, seguidores, así es que me siento muy honrada que nos escuche. Pero ahora me enoja mucho que no nos escuche desde el 2012, qué weá. Además, ¿cuántos años tiene este programa? ¿Qué, qué, qué, qué pero, hora, pero qué bonito eso. Max, qué bonito ¿Hasta eso? qué momento vamos a hacer esta cagada de programa? Hey guys. Eh, si están recién viendo este vlog, los miércoles hacemos el pagua, el pregúntale un árbol. Y normalmente yo los lunes dejo una pregunta, después pues la comentamos los miércoles. Esta vez era eh, que me recomendaran películas o series para ver mientras estoy convaleciente. Y así que démosle. un árbol oh, yeah. Felipe Castañón siempre recomienda la serie Wilfred bajo Morales se dio el tiempo de mandar cuatro recomendaciones película Bill, que está en Netflix película de animación Los Groots, y Orphan Black Uf, la había empezado pero no la seguí y un libro cosas raras que se oyen en las librerías y me tiene caleta. Fabiano básicamente me recomienda todo lo que esté en Netflix porque como que hay tiempo M eh, me recomienda Westworld, la he a ver hoy día y está buena tía. De película Frequencies, es piolita, pero tiene buena línea mental. L'Álvaro Vélez me recomienda The Founder, que es la historia de Ray Cross, creador de McDonald's. Y, y sí, todo el rato. Además, me recomienda Solace. La Pia Fred me recomienda Cloud Atlas, que vi que trabaja a Tom Hanks. Si está Tom Hanks, me interesa. Paula López. Leftovers y Big Little Lies party eh, me recomienda Pieles de Eduardo Casanova Vicente Reyes dice que hace poco vio Elisa Graves y me hace una pregunta para El Pagua que cuál es mi director de cine favorito y allí abrimos todo un tema totalmente distinto La verdad que no soy de gusto refinado, eh, sí en la mejor época del cine entonces, para mí, todo tiene que ver con la historia. Mi selección de directores es sumamente bleh. Con los directores que sé que lo voy a pasar bien, me voy a divertir, van a hacer todas de eh, emociones, para arriba y para abajo. Ron Howard, Rob Reiner por el lado de las comedias románticas y todo lo demás. Robert Semedekis, porque, weón, ¿qué pasa con Volver al Futuro? ¿Cachai? Que a, hace poco aprendí que el libreto de Volver al Futuro es material de estudio en la carrera de cine. Y obviamente Steven Spielberg. Pero tengo dos directores favoritos, me encantan mucho sus películas. Uno me encanta por toda la semiótica que pone en las películas, y el otro es como. y el otro por por la visión que tiene de su propio público. Y en verdad son unos morbosos, ¿cachai? Por un lado, Paul Thomas Anderson, y por otro lado, David Fincher. Y eso es todo. Por esta semana. Gracias por las recomendaciones. Yo les tengo unas recomendaciones. de unos canales de. Vid de. Youtube. Porque en realidad. En eso me he estado enfocando. Como estoy viendo. Game of Thrones. Estoy super fan de. Emergency. Awesome. Y Soup Para ver. reviews de los capítulos. Y los trailers y todo. Por otro lado. He querido aprender un poco más. De storytelling. Entonces. Estoy viendo un canal. Que se llama. Just Write. NerdWriter. Maravilloso. Nada más. Porque sí. CineFix. Nunca. Está de más. Ver las TED. Ex, el canal de VOX Vox en YouTube Está súper bueno, está en inglés pero está súper Súper bueno, todas las mañanas le dedico Como una hora para ver todos los videos Nuevos que están en estos canales o revivir Algunos que se me pasaron Y se termina el power de esta semana Quiero agradecer a la Inagrubi Por los saludos eh, en su Radio y este vlog Debería haber salido el miércoles pero salió el jueves ya está haciendo mucho frío así que eh, Me voy a contar. Me llegan tantos comentarios tan bonitos que voy a empezar a premiar el más bonito, el más bacán, el más divertido. Pero no va a ser un gran regalo, sino que los voy a destacar nomás en los comentarios para incentivarlo a que comenten estos vlogs medio raros en esta época rara de vlogs. House. Además, lentes o sin lentes.